Carlos, del videojuego de Carlos Rey Emperador. Gracias a los tres por, por venir. No, y bueno, le damos paso a Alberto, que se había preparado una charla, básicamente, que era influencias cinematográficas, tal como eran también las jornadas en ¿eh? The Synchronicity, su, uno de los videojuegos de Ficiorama Studio. Le damos la palabra a Alberto. Bueno, pues muy, muy buenos días a todos. Antes de nada, eh, soy Alberto Oliván, eh, diseñador narrativo, compositor y diseñador de sonido en Ficiorama Studios, un estudio de videojuegos pequeñito, al fin y aquí en Madrid. Y antes de nada, pues, os quería dar las gracias por acercaros eh, a escuchar esta charla y dar las gracias también a Mar, a la gente de La Complutense, a vidia Aparte y a la gente de Ask Games por contar con nosotros otra vez en una de sus jornadas. La verdad es que para nosotros, la gente que hemos hecho, seguimos haciendo videojuegos, el, el ser invitados a este tipo de jornadas es una oportunidad. Por un lado, para dar a conocer nuestros productos, que nos viene fantástico, pero por otro lado, porque nos, nos obliga, y digo que esto de obligar en, el sentido, en un sentido positivo, nos obliga a teorizar o sistematizar determinados asuntos que de otra forma eh, pasarían por alto o, o no profundeceríamos en ello ¿no? como, como desarrolladores. En este caso, eh, las influencias cinematográficas en Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today. De Dead Synchronicity es el último producto que ha sacado Fictiorama. Eh, salió el pasado 10 de abril, 10 de abril de 2015, es decir, ya tiene, tiene un año de, de historia. Y os voy a poner, para que os hagáis una pequeña idea de, de qué va el juego, cuál es el, el ambiente, cuál es el tema, cuál es el género, os voy a poner un pequeño trailer de un minuto y pico para que, bueno, entremos un poco en harina para que no conozca el juego. Uh, uh -huh. Se movió, ¿no? Sí. Ay. Lo voy a poner otra vez, que parece que ha habido problemas técnicos. Totalmente ajenos a mí. Esto es, en esencia, Dead Synchronicity, nuestro último juego. Antes de seguir, tengo que haceros dos advertencias, una que suelo hacer siempre que inicio una charla, y es que todo lo que os voy a contar no es más que mi opinión personal, eh, subjetiva e intransferible. Por supuesto, debatible hasta la médula, ¿vale? Y, por otro lado, llevo arrastrando un cierto catarro desde hace varios días, entonces, de vez en cuando me vais a hacer algún parón, eh, precisamente para poder coger aire y, y seguir, seguir con la arena, ¿vale? Eh, como habéis podido ver, Dead Synchronicity es una una aventura gráfica, luego hablaremos un poquito del género y su especial relación con el cine. Es una aventura gráfica clásica en dos dimensiones en la que el jugador maneja a Michael, que es un personaje, no quiero contaros mucho por si a alguno le interesa el juego para no destriparlo, pero es un personaje que despierta en un mundo post-apocalíptico y no tiene demasiados eh, recuerdos ni de su pasado ni de su presente. Entonces el objetivo del juego es precisamente reconstruir el pasado y el presente de Michael, reconstruir ese mundo con el que se ha encontrado y que no conoce nada de él, y con esto en el bolsillo intentar eh, entender la situación y de esta forma revertir la situación en la que se encuentra. ¿vale? En cuanto a la relación de nuestro juego con el cine, la verdad es que cuando la gente de Arts Games nos, nos invitó a venir, eh, no nos sorprendió, porque nosotros reconocemos eh, digamos, una cierta reminiscencia cinematográfica en, en, en nuestro videojuego. De hecho, desde que salió el videojuego, hace, hace un año, escasamente, hemos ido recibiendo una serie de críticas, una serie de críticas, eh, me refiero a reviews, a, a artículos de opinión una serie de mensajes, una serie de tweets, una serie de correos de, de, o bien de prensa o bien de jugadores que precisamente remarcan este aspecto, esta cierta reminiscencia cinematográfica y tampoco nos sorprendió la verdad desde que salió el juego. Lo que no habíamos hecho hasta ahora es eh, reflexionar sobre ello, es decir, eh, cuáles son los puntos que conectan a nuestro juego con el lenguaje cinematográfico y sobre todo lo que me parece más interesante es por qué están ahí, cuál es la, la utilidad, por qué Fictionama decidió en un momento concreto incluirlos. ¿vale? Entonces la preparación de esta charla la verdad es que me la tomé un poco como como un reto lógico, ¿no? como, una, como una, una misión de una aventura gráfica. Entonces, revisando las pistas, en este caso todas esas reviews, todas esas opiniones que hemos ido recibiendo este año, eh, sistematizar cuáles son aquellos aspectos que más nos conectan con el cine y con esto en el bolsillo intentar teorizar o llegar a una reflexión sobre por qué los incluimos y por qué está ahí. ¿no? Entonces, como os digo, estos días he estado revisando toda la información que salió de, de Synchronicity. Y llegué a, a bueno, tres, tres puntos claros, ¿no? en los que coincidían la mayoría de las, de las críticas, en esta relación entre el cine y nuestro juego. Por un lado, en el apartado gráfico, por otro lado, en el uso de la banda sonora y por otro lado, en, en la propia narrativa del juego. ¿vale? En cuanto al apartado gráfico, eh, tenemos que señalar que Death Synchronous es un juego de, de personajes, es decir, es casi como un, un drama psicológico. Por lo tanto, la vida interior de los personajes, su evolución dramática, psicológica, moral... ...era un elemento esencial para nosotros. Y en ese sentido queríamos que todo el apartado gráfico siguiera esta evolución interior de los personajes. Y en ese sentido seguimos lo que nos parecían las dos vías más, más interesantes de, de lo que es exteriorizar lo interior. Por un lado, el, el expresionismo, ¿vale? Todo Dead Synchronicity está, está lleno de estas líneas angulosas, de estos colores, eh, de estos escorzos, de estas angulaciones forzadas. Os he puesto bueno, pues un ejemplo de, de un cartel de una película de Murnau... Y un, y un frame de nuestro juego. Y también hay un uso especial de las sombras. Eh, es un juego de claroscuros. ¿vale? Os he puesto otro ejemplo de Murnau, un eh, fotograma de, de Nosferatu, y una de las localizaciones de nuestro juego en el que el, el, propio, el propio personaje que manejamos deja de tener cuerpo, ¿vale? eh, con esa intención de, de, de vida nebulosa interior ¿no? que queríamos transmitir. Eh, esto no solamente le pasa a Michael, sino a otros muchos personajes del juego. Ya centrándonos en otros aspectos eh, menos generales, eh, Muchas de las críticas y de las reviews que recibimos hacían hincapié en el, el especial uso que hacemos en nuestro juego del recurso de la pantalla partida. ¿vale? Este es un recurso que, bueno, todos sabéis que lleva el cine eh, usando durante décadas y décadas. Os he traído un par de ejemplos, lo que para mí son los bueno, perdón. Eh, os decía que había dos vías de exteriorizar lo interior, ¿vale? Os he hablado del expresionismo, os he hablado ahora del surrealismo, que también queríamos utilizar sus códigos en nuestro juego. Eh, Michael, en, en, a lo largo de sus peripecias, en, en este mundo nuevo que, que va descubriendo... Tiene una serie de trances, una serie de, de visiones, una serie de sueños, en el que va recibiendo información de su pasado, de su presente y de su futuro. ¿vale? Entonces, aprovechando estos trances irracionales, eh, tiramos de códigos, de los códigos que conocíamos, eh, para, como os digo, exteriorizar lo interior. Y en este caso tiramos de códigos eh, puramente surrealistas. Este, este ojo que veis aquí gigante es uno de los iconos del juego, que luego tendrá una funcionalidad narrativa. Y si lo jugáis lo, lo descubriréis. Y os he puesto abajo pues, la que es probablemente la, la mayor influencia ¿no? de esta simbología, que es El, el perro andaluz, de, de Luis Muñoz. Como os, dijo, como os digo también, la prensa y los comentarios que recibíamos eh, hablaban del especial uso que hacíamos de la pantalla partida. Este es un recurso eminentemente cinematográfico eh, que tuvo su apogeo eh, a finales de los 60, a principios de los 70. Os traigo, como os comentaba, los dos ejemplos más característicos, El secreto de Thomas Crown y El estrangulador de Boston, esta peli magnífica. Para nosotros este recurso, aparte de tener una funcionalidad estética clara, a mí personalmente me parece súper impactante este tipo de composiciones, me encantan, eh, también tenía otras dos funciones que queríamos usar en el juego. Os pongo un par de ejemplos de cómo lo usamos nosotros. Como veis es muy parecido. Como os digo, aparte de la estética nos interesaba desde el punto de vista narrativo, teniendo en cuenta que manejamos a un personaje que, que no guarda recuerdos, que, cuya principal misión es reconstruirse a sí mismo, reconstruir sus fragmentos y darle sentido a su pasado, a su presente e incluso a su futuro. De esta forma podríamos representar de un vistazo, sin palabras, esa sensación de fragmentación, ¿no? de, de piedras de un puzzle que tienes que armar para completar el juego. Os pongo otro ejemplo de pantalla partida que usamos en nuestro juego. Y aparte de estos dos elementos, el estético y el narrativo, también hay un tercer elemento del que no se suele hablar, pero nosotros no tenemos ningún problema. Y aparte sé que de aquí no va a salir este tema, o sea que confío en vosotros hay un elemento puramente de producción para este tipo de recursos y es que no es lo mismo para un animador tener que animar todas y cada, cada uno de estos fragmentos a pantalla completa que hacerlo en pantalla partida. ¿vale? Aquí nos, nos ahorramos unos recursos importantes, aparte de aprovechar toda esa estética y todo ese impacto visual que, que tiene este tipo de, este tipo de técnicas. Eh, dándole vueltas el otro día, preparando las notas de esta charla, eh, llegando a este punto de, de producción de videojuegos... Me acordé de una charla que mantuve hace, hace unos meses con un antiguo compañero de máster que ahora se dedica a la producción audiovisual, a la producción de, de, de cine y de televisión. Esto es un poco off topic, ¿vale? Lo meto porque veo que voy viendo muy rápido y me va a sobrar tiempo, entonces os comento esto muy, muy rápido. Entonces discutíamos sobre cuáles eran las principales diferencias entre la producción de un videojuego y la producción de una película. Y al final convenimos en que la, la mejor forma de explicarlo era lo que nosotros llamamos la paradoja del elefante, ¿vale? Que dice más o menos lo siguiente. Mientras... Eh, representar un elefante en una pantalla de cine es infinitamente más caro que en una pantalla de ordenador, porque en una pantalla de ordenador necesitamos el trabajo de un grafista, que lo represente tal cual, sin movimiento. En una pantalla de, de cine necesitamos contactar con una empresa de alquiler de animales, eh, llevar al animal al set, preparar el set, pagar a la empresa, en fin, un cacao, un lío tremendo. Pese a esto, una vez que tenemos al elefante representado en ambas pantallas, en la pantalla de cine y en la pantalla de ordenador, es infinitamente más caro. Hacerse mover el elefante de una esquina a otra en un videojuego que en el cine. ¿vale? Porque una vez que tienes al elefante delante de la pantalla simplemente pues, o tiras de la trompa o le pones una zanahoria o lo que sea que coma los elefantes y lo haces moverse. En un, en un videojuego necesitas un modelado 3D o necesitas un artista gráfico que te haga una animación frame from frame que levante una patita, que baje la otra, es decir, un cacao. ¿vale? Entonces, eh, bueno, dejo al elefante en su sitio, cierro el, el, off, topic, el off topic y, y sigo con aquellos aspectos visuales que los comentarios que hemos recibido de Dead Synchronicity nos emparentan de alguna forma con el cine. El tercer elemento visual en el que se ha hecho hincapié es en el uso de las tomas o en el uso de las composiciones, ¿vale? Entendiendo por toma y composición aquel, aquella parte del universo del videojuego que estamos mostrando en la pantalla. Habitualmente en, en la mayoría de los videojuegos este uso de la toma o de la composición suele ser pasivo, ¿vale? Digo pasivo sin ningún una actitud, es decir, es un, un estilo digamos, útil. El, el, el universo representado en la pantalla es el universo que rodea al jugador y tiene una utilidad eh, pues, eh, práctica, como ya os digo, para el jugador. Se pueda mover, sepa dónde está, pueda interactuar con el entorno, etcétera, etcétera. Pero hay una segunda vía que nosotros hemos querido explotar, que ya se ha explotado muchas veces y que nosotros hemos querido seguir por ella, en el que estas tomas o estas composiciones, aparte de un uso puramente útil, ...tienen un uso narrativo, un uso expresivo, ¿vale? Nosotros queríamos que Dead Secret City fuera un juego con cámara... ...y que esa cámara tuviera, eh, en cierta forma, en ciertos momentos... Eh, un, ...un aspecto enfático, ¿no? Que, que, insisto, fuera una herramienta narrativa o dramática para nosotros... ...en determinados momentos del juego. Entonces, eh, aquí os tiene que haber traído un, un ejemplo en movimiento, ¿vale? Sería lo suyo, pero eh, la verdad es que mi, mi total falta de pericia... ...con los eh, programas de, de captura de vídeo, pues me ha obligado a traer este, este apaño que yo creo que puede ayudarnos a hacernos una idea. ¿no? Aquí tenemos, eh, la parte de arriba, eh, un uso pasivo, entre comillas, de, de esa toma o de esa cámara o de esa composición. ¿no? En este caso, eh, el mundo que vemos es el mundo que rodea al personaje, sigue al personaje y le ayuda a desenvolverse en el mundo que, que hemos creado. ¿no? Pero en determinados momentos, esta toma cambia, que cambia de forma dinámica, no es un corte, sino que es un, es un zoom o es un movimiento de cámara o es un travelling, depende de la situación, y eh, se nos presenta lo que vemos abajo. ¿no? En este caso Michael, que es el personaje que veis arriba, de este personaje de la camisa, habla con los niños que están al lado de esta, de esta pila de piedras y en ese momento nosotros cerramos la toma, descontextualizamos al personaje y hacemos al, al jugador centrarse en lo que realmente nos importa en ese momento, que no es la representación del espacio, sino hacer un uso más dramático y más narrativo de ese espacio. ¿no? En este caso. ...pues eh, las líneas de diálogo, la relación de Michael con esos niños... ...y sobre todo ese, esa especie de, de plano medio, casi primer plano de los niños... ...mientras habla con, con Michael. ¿no? Esto no solamente pasa en los diálogos, sino que pasa en otros muchos momentos del juego... ...en, en descripciones, en, en eh, pasos de una, eh, de una habitación a otra... ...es decir, hay un uso bastante extensivo de estos movimientos de cámara. ¿no? Y por último, eh, se ha visto una relación directa con, con el cine... ...no solamente en los elementos propiamente del juego sino en todos aquellos elementos que circundan el juego, que están alrededor del juego que no son puramente jugables ¿no? eh, me refiero a cartelería me refiero, me, me refiero a banners, publicidad, etc en este caso os he traído eh, un ejemplo de la portada del juego que veis aquí a la, a la izquierda eh, que claramente tiene reminiscencias del de gran Saul Bass ¿vale? entonces cerramos el apartado gráfico y abrimos el siguiente apartado en el que se ha, se ha hecho hincapié sobre la relación de, de, de Dead Syncrosity con, con el cine ¿no? que es el uso de la banda sonora y en este sentido, la verdad es que las críticas, comentarios que hemos recibido no se ponen de acuerdo. Por un lado, se habla de un uso muy clásico de la banda sonora, de, con reminiscencias a las bandas sonoras más, más clásicas y más convencionales. Incluso alguna crítica llegó a hablar de, de Barry o de Williams, por supuesto, salvando los miles de años luz que nos separan de, de, de esta gente. Pero bueno, incidían mucho en el, eh, la, el toque dramático, el uso de los instrumentos, el uso de, del timbre especial de la, de la orquesta en, en estos clips. Eh, concretamente hablaban de este, que os voy a poner que es muy cortito, para que hagáis una idea de, de qué estamos hablando. Este tema se llama Lala Bay, eh, canción de cuna. Y como os digo, por otro lado, también se ha hablado de una influencia de, de las bandas sonoras de las películas de género de los 70 y los 80, cosa que nos ha hecho muchísima ilusión porque nos encanta ese periodo del cine y esas películas de género. Y en concreto se habla de una cierta influencia de las bandas sonoras de las pelis de Carpenter, cosa que nos ha vuelto locos ya definitivamente porque somos muy fans del de director. En este, eh, para eh, ilustrar este ejemplo, os, os he traído un clip que es un poquito más largo, lo voy a cortar antes de que acabe, Vale, eh, en el que hay un uso muy especial de los sintetizadores y quizá de esa sonoridad setentera, ochentera de, de, las, de las películas de género. He hecho una idea más o menos de la sonoridad de, de estos clips eh, cerramos el apartado de la banda sonora y sigo con ese tercer eh, gran punto en el que se ha visto una conexión de nuestro juego con, con el cine y es en la propia narrativa del, del videojuego en este, en este sentido creo que es importante hablar del género eh, de Dead Synchronicity, que es, el, que es la aventura gráfica supongo que muchos la conocéis os hablo muy, muy rápidamente de ella la aventura gráfica nace a mediados de los años 80 ¿vale? es como el, el hijo legítimo de las aventuras conversacionales. No sé si algunos por edad habéis conocido o sufrido aventuras conversacionales, a mí me encantaban. Eh, son estas en las que el, el jugador debía introducir a mano, escribir las órdenes que daba a, a su avatar o a su personaje, ¿no? Coge, coger libro, leer libro, dejar libro, usar llave con puerta, etc. Etcétera, etcétera. La evolución natural es la aventura gráfica, ¿no? en el que todo esto se hace a través de una interfaz gráfica, pero básicamente yo creo que los, los elementos se mantienen. ¿no? Para mí el padre espiritual del género es este señor que os he traído aquí, es eh, Ron Gilbert, no es el inventor del género, pero para mí es el que le dio forma definitiva y el que ha hecho las mejores aventuras gráficas, por lo menos eh, las mejores aventuras gráficas de los inicios de la aventura gráfica. ¿no? Os he traído quizá el ejemplo más conocido, de eh, Secret of Monkey Island, ¿vale? que para mí es pues, uno de los cánones del género. ¿no? Eh, desde el nacimiento de la aventura gráfica, de una forma u otra, se ha relacionado a este género con el cine. Quizá es el género de videojuego que... De forma histórica más se la ha relacionado con, con el lenguaje cinematográfico, con la narración cinematográfica. Yo creo que ha sido por dos aspectos espe eh, especialmente. Por un lado por el especial tempo que tienen esta, este género, estas aventuras, y por otro lado por sus mecánicas. ¿vale? En una aventura gráfica nunca se premia, habitualmente nunca se premia al, al jugador por su rapidez, ni por su habilidad, ni, ni por lo bueno que sea manejando el pad o manejando las teclas, ¿no? sino más bien todo lo contrario. Una aventura gráfica tiene un ritmo muy lento, es, es, es un producto de lenta combustión, ¿vale? Debido principalmente a sus mecánicas, es decir, el motor principal de la aventura gráfica para hacerla avanzar es la resolución de determinados puzzles lógicos o ilógicos, depende del, del eh, universo que se haya creado para ello, eh, en el que el jugador tiene que ir juntando unas pistas o, o digamos, siguiendo unos rastros, eh, recolectando determinados objetos o hablando con determinadas personas para resolver estos puzzles. ¿no? Precisamente este tempo lento y estas mecánicas tienen que estar revestidas de algo para que el producto funcione, ¿vale?, para que enganse, para que el jugador no se canse y abandone la aventura. Y en este caso es de un aparato narrativo bastante sólido y potente. ¿vale? Una aventura gráfica tiene que tener una historia que funcione, que funcione bien. Si no, si no, no, no el propio producto se cae por, por su peso. Entonces yo creo que es la mezcla entre esta preeminencia narrativa de las aventuras gráficas, más la narración a través de, de elementos móviles y de imágenes que se mueven, más el uso de banda sonora, más el uso de efectos de sonido, lo que siempre ha enfrentado de alguna forma u otra este género con el cine. Vale, y en este sentido, como has visto antes, eh, definimos a Dead Synchronicity como una aventura gráfica clásica, ¿no? en el que bueno, hemos intentado innovar en algunos sentidos, pero en lo que es jugabilidad y mecánicas las hemos mantenido las hemos mantenido tal cual. Eh, bueno, entonces ya tenían en el bolsillo, había logrado por fin descubrir las pistas esenciales sobre qué, qué eran aquellos aspectos que nos unían con el cine, como os he dicho el apartado gráfico, como os he dicho el uso de la banda sonora y, y la propia narrativa del, del juego. Y ahora me, me quedaba llegar a una conclusión, que yo creo que es lo interesante de todo esto. ¿no? Es ¿Por qué Fictiorama había decidido en un momento concreto, en un momento dado, eh, usar todos estos elementos en su juego? ¿Con qué finalidad? ¿Qué es lo que nos había movido a hacerlo? Y la verdad es que el resultado ha sido bastante frustrante, os lo debo confesar. Porque yo no recuerdo haber mantenido nunca una conversación con el resto del staff de Fictiorama, que participó en el juego, para incluir elementos cinematográficos. Nunca hablamos de ello. De hecho, he preguntado al resto de, del equipo de Fictiorama, y están de acuerdo conmigo. Nunca ha habido una conversación para decir que queremos hacer un juego de raíz cinematográfica o de reminiscencias cinematográficas o que huela a cine. Por lo tanto, lo único que puedo decir es que esas influencias o esas ciertas reminiscencias están ahí de forma no intencionada. Están de forma irracional. Porque tenían que estar ahí. ¿De acuerdo? Porque tenían que estar ahí por dos razones que se dieron a la vez. ¿vale? Eh, por un lado es la formación del, del propio equipo de Fictiorama. Eh, los cuatro, el núcleo duro que participamos en la formación del juego, teníamos una cierta formación o deformación en cine importante. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo soy licenciado en Historia del Arte, empecé a doctorarme en cine y ese doctorado frustrado acabó siendo un máster en, en cine y narrativas audiovisuales. Luis, por ejemplo, nuestro, nuestro productor, eh, estudió aquí Ciencias de la Información, ha estado trabajando como, como operador de cámara durante muchos años, como productor audiovisual durante muchos años, y el resto del equipo, eh, Martín y Mario, no, no tienen formación directa en cine, pero sí son grandes amantes del medio. Bueno, no solo del cine, sino de la música y del cómic, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esta formación en, en cine, o de formación en cine, tenía que darse a la vez con uno de los elementos que me parecen más fascinantes del estado del videojuego actual. ¿Vale? Me refiero a esa... ...increíble porosidad, esa increíble permeabilidad del medio con respecto a otros medios que están alrededor. ¿vale? En cierta forma, eh, no quiero hablar del videojuego como un lenguaje embrionario porque no lo es ni de coña. El, el videojuego tiene una historia muy sólida, tiene unos códigos eh, muy reconocibles y tiene un lenguaje muy, muy afianzado. Pero aún hoy conserva determinadas eh, bolsas de oxígeno o, o espacios en blanco, en el, en el buen sentido de la palabra... Eh, digamos, fronteras aún nebulosas que permiten que te puedas acercar a él trayendo cosas en tu mochila y usar esas cosas para darle eh, respuesta a determinadas problemáticas que te puedes encontrar en tus productos. Y estas cosas que usas de tu mochila y empleas en el videojuego pueden acabar funcionando y pueden acabar funcionando muy bien. En cierta forma, y aquí entro ya en, en el terreno de la opinión puramente personal, Creo que el lenguaje cinematográfico se encuentra ahora mismo en una situación parecida a la que se encontraba el cine hace muchas décadas, ¿no? en el que ya estaba en ese estado postembrionario, en el que ya tenía unas bases sólidas, ya tenía un lenguaje muy sólido, pero que aún así todo recibía miriadas y miriadas de influencia de medios que tenía alrededor. ¿no? Eh, hablo de la fotografía, hablo del teatro, hablo de las variedades, eh, etcétera, etcétera. Y ya para terminar esta charla, eh, en este momento, hace unos días, pensando sobre esto, me acordé de una una conferencia fantástica que tuve la oportunidad de ver cuando era eh, estudiante de, de, de doctorado. De Joan María Minguet. Para quien no lo conozca, Minguet es uno de los mmm, mayores entendidos de cine primitivo de este país. Bueno, no me gusta lo del término primitivo, pero bueno, es así como se le llama, cine primitivo. Y en concreto de Segundo de Chomón. Si alguno estáis interesados en, en el tema, tiene un libro fantástico de Chomón que os recomiendo vivamente. Pues eh, me acordaba de una conferencia que recibimos de Minguet en la que nos hablaba precisamente de ese estado postembrionario del cine, en el que ya tenía unos códigos y un lenguaje afianzado, pero seguía recibiendo eh, muchísimas influencias de los medios eh, adyacentes. ¿no? Entonces nos hablaba de estas influencias y nos comentaba que había influencias que hoy hemos olvidado o que no nos parecen obvias, a diferencia de aquellas que, que tenemos claras, pues insisto, como el teatro, como el cine, como, o sea, perdón, como la fotografía, como el teatro de variedades, pero que también fueron esenciales a la hora de conformar su, su, su estructura y su lenguaje. ¿no? Y él hablaba especialmente de esta. Del circo. Vale, aquí os traigo un pantallazo de, de, de Secret of Monkey Island, esa aventura gráfica de la que os he hablado antes. Me pareció un, un cierre bonito para esta charla. Eh, para Minguet, eh, fue el circo quien le dio muchas de las eh, digamos, características propias al lenguaje cinematográfico. Más que nos lo demostró plano por plano y, y, y fue además una, eh, digamos, una conferencia bastante contundente en ese sentido. ¿no? Y al igual que el cine en su momento recibió. Eh, Miliadas y miradas, como os digo, de influencia de medios adyacentes, y eso le hizo crecer, le hizo consolidarse, le hizo ser más grande y más potente. Eh, el videojuego, en mi modestísima opinión, ha recibido, sigue recibiendo y recibirá en un futuro, influencia de todos los medios adyacentes, incluido, por supuesto, el lenguaje cinematográfico. ¿vale? Y con esto termino. Muchas gracias. Aplausos. Gracias, Alberto, bueno, por perfilar influencias cinematográficas, abrirlo a, a más campos y también por, por explicar alguna diferencia, no, aquello de la paradoja del elefante. Seguro que ahora hay alguna intervención, pero si os parece, continuamos con la mesa y después hacemos un pequeño coloquio. Hemos invitado para ello a, a Omar Pérez y Eva Segura. Les hemos invitado… Primero porque son muy majos y sabíamos que se iban a prestar sin problema. Y después en calidad de desarrolladores de Carlos Carlos V, rey emperador. Es con el ordinal, ¿no? Carlos V. Sí. Eh, bueno, la serie de, de quitaron el Quinto porque como hay Carlos claro. V, Carlos I. Vale. Pues creo que tienen algún... Interna... ¿Cuál ¿Es en... Sí, en... No tengo ni idea. Vale, este no se puede ver. Hemos un poco más de tiempo y no hemos probado. No sé. ¿Cuál quitar este sí. sí, es de la izquierda. No, es ¿No quitar los dos. Madre Esperemos que funcione todo ahora. ¿no? Bueno, eh, no sé si... ¿Conocéis Carlos Rey Emperador, la serie? ¿La habéis visto? ¿Alguno ha seguido la serie? ¿Verdad? No? Por eso os traigo un poco de, de, de material. En lo primero... Buenos días a todos. Eh, gracias, a R Games, por, por invitarnos a Eva y a mí. Yo, esto, mientras voy haciendo... Viene muy bien. Eh, yo soy el diseñador del juego. El diseñador del juego, por si... Para aclarar términos, no soy el artista, ¿vale?, porque ya me ha pasado varias veces. Es el, el, el, soy el tipo, quizá, que planea a qué se juega, cuál es el, el sistema de juego, quién de qué va a ir al juego, ¿vale? El, el... Oh, está sonando por otro lado. Para situarnos... Bueno, Eva es la historiadora a la que nos ha ayudado, porque, obviamente, un juego con, con el nombre de Carlos, del emperador Carlos, pues necesito una historiadora, ¿verdad? Porque nosotros, yo vengo... Bueno, el equipo en general venía de, de, de, de informática, somos, yo soy ingeniero informático y tal, y no teníamos pues esta formación en, en historia o... ¿Qué nos faltaba? A ver. ahora sí... Vale, este es el anuncio que, que pasó Televisión Española durante la, algunos capítulos de, de, la, de la serie que eran los lunes y bueno, eh, os traigo una pequeña charla para situarnos porque eh, como no lo habéis jugado porque obviamente lo, lo vais a ver eh, nuestro público objetivo obviamente era la gente de la serie o, o el aficionado a la historia a ver Ahí. vale pues ¿No se ven las letras? ¿Se ha roto? Interesante. Bueno, eh, pues creo que tengo que hacer la charla a pelo. Bueno, habéis visto el, el juego. El juego eh, comienza, es un desarrollo muy cortito, es un juego bastante humilde dentro de, de, de, de, de lo que podíamos hacer. El equipo lo componía... Eh, nosotros dos, estaba Eva, historiadora, yo, diseñador de juego, había un programador y un artista, ¿vale? Este juego eh, nos lo propone la productora, que era Diagonal TV, que es eh, la misma que hizo Isabel. Isabel, si conocéis la serie, ¿verdad? Os sonará. Pues <coughs> en julio del año pasado hubo un concurso, bueno, Padawan Games lo, lo, lo ganó. Padawan Games, por cierto, podéis ir a visitar la Facultad de Informática en el piso... ¿Cuál es? ¿El tercero? ¿El cuarto? El cuarto, ¿no? Eh, y están está por ahí pululando. Eh, y tuvo que ser un desarrollo muy rápido, porque eh, la, la serie se estrenaba en septiembre, básicamente teníamos dos, dos meses, en realidad luego se alargó, lo estrenamos la primera versión en Google Play, en, en Android lo podéis descargar gratis, en iOS también, pero la primera versión salió en, en octubre, a principios, tuvimos al final tres meses para hacer el, el desarrollo completo del, del juego, básicamente de no tener nada a tener algo, algo jugable. Eh, lo interesante era, era la mecánica, vale. esto fue un concurso, a la, a la productora le gustó la idea de Padawan, básicamente era eh, poner al, al jugador en, el, en, el, en la piel del, del emperador Carlos y, y entonces el, el objetivo principal del juego era… Um, Fidelizar tus territorios. ¿vale? Jugábamos un poco con la premisa inicial de la serie, que es el, el, el rey Carlos en ese momento llega a Castilla y bueno, pues es un rey extranjero que no le quiere nadie allí y tal. Entonces tiene que ganarse a sus, a sus súbditos. ¿vale? Entonces Con esta premisa empezamos a, a desarrollar todo lo que es la la mecánica central del juego, que consiste en fidelizar a tus territorios. Tienes Castilla, tienes Aragón, bueno, pues a base de políticas que tienes que ir comprando, tienes que ir desbloqueando, pues vas a hacer que esos territorios, bueno, pues te amen o te odien, porque cada política afecta de una manera, ¿no? Puedes abrir políticas de, a, a favor de los católicos o en contra de los protestantes y tal. Entonces, el juego consistía, y consiste básicamente en el equilibrio de esas políticas, ¿no? En, en, tú como emperador tienes muchos dominios y tus dominios son muy diferentes entre sí, entonces tienes que ir balanceando precisamente esas políticas para bueno, intentar cumplir las misiones que te va proponiendo el juego sin, sin caer en el gain over, que básicamente sería bueno, pues, tener un poco cabreados a otros territorios, etc. ¿Vale? Entonces, en, este era el punto, este es el, esta es la idea básica que, que, que le gustó a la productora porque le cuadraba muy bien con la serie. Nosotros en ese momento no sabíamos nada de la serie, ¿vale? esto creo que es de lo más interesante, quizá. Y, bueno, una vez que, que entramos en el desarrollo, bueno, pues tenemos esta idea y cómo la trabajamos, cómo nos pegamos a la serie. Nosotros eh, nos gusta, sobre todo, dar prioridad al juego. Nosotros somos una empresa de videojuegos y está muy bien esto de narrativa y no sé qué, pero a nosotros nos interesa el juego, o sea, que sea divertido. Vamos a favorecer siempre la mecánica sobre cualquier otro aspecto. Entonces, jamás habíamos trabajado con un material... Digamos que no fuera nuestro, que no fuera inventado, creado por nosotros. ¿no? Esto tiene, tiene unas consecuencias, creo que son ópias, no tienes que, tienes que ser fiel al material que te están dando. Y encima con, con este, con Carlos Rey Emperador, eh, había un hándicap había un, un, un añadido, que además de bueno, ser un juego oficial de la serie, o sea, habría que pegarse a la serie, era un juego histórico. Es decir, ya tenías ahí en, en la balanza serie e historia, con mayúscula. Entonces, bueno, esto esto era un reto, porque teníamos la mecánica, sabíamos a qué queríamos jugar, pero nos faltaba el, el componente de, vale, ¿cómo, cómo, nos acercamos, ¿cómo nos acercamos a la serie? Entonces, cuando jugáis al juego, que seguro que, que algún curioso se lo bajará y lo, lo irá mirando, es una pena no tener, tenía algunas capturas para ir ilustrando todo esto. Y, sin sí, éxito, y, y, perdón, se me ha ido el... Eh, sí, perdón, lo de, lo de pegarse a la serie. Se nos ocurrió eh, unos retos. Mientras jugáis a las misiones, ¿vale? De repente, bueno, vais a abrir políticas, vais a ir fidelizando, aquello va a ir funcionando, ¿no? Y de repente aparecen en pantalla, bueno, pues unos pop-up, ¿vale? unas, unas ventanitas, que de repente, vuestro consejero, os dice, Señor Emperador, tenéis que hacer. firmar no sé qué alianza, no sé qué tal. Bueno, se nos ocurrió que, que era una manera. Esto tiene que ver también con el desarrollo, por eso he dicho que fue un desarrollo muy corto. Teníamos que pensar ideas potentes en cuanto a juego y sencillas de implementar porque obviamente no teníamos tiempo. Eh, ya os digo, al final tuvimos tres meses y teníamos que, que, sobre todo, tener estas ideas interesantes, pero muy fáciles de realizar. ¿vale? Porque si no, pues, había que entregar el producto. Como fuera, había que entregarlo. Entonces se nos ocurrió esto y fue una manera... De, de, de implementar cualquier hecho histórico cualquier mmm, situación de la serie pudimos reflejarlo a través de, de, de estos retos eh, Eva no sé si quieres añadir algo que ahí eh, fue además de la historiadora fue la guionista y precisamente fue la que la que creó todos los textos que vais viendo y tal eh, fue, fue ella vamos sí, al principio trabajamos con lo que en televisión llama bueno no sabes, son las escaletas que es como una especie de preguiones y eso es lo que nos daba un poco la pauta de cómo iba a ser la serie, los capítulos, qué iba a pasar en cada, en cada capítulo y demás. El problema que teníamos era que como serie de televisión buscaba un poco el folletín también a veces, entonces había mucho de historias amorosas de demás, cosas que no se aplicaban tanto al fuego. Entonces pues mi labor fue un poco de documentación brutal porque abarcaba todo el reinado de Carlos V y de ahí teníamos que sacar cosas de distintas temáticas. Algunas muy fáciles, como las batallas, los nacimientos, las muertes, todas esas cosas. Pero otras muy difíciles, como por ejemplo, teníamos retos comerciales, retos económicos de todo tipo y había que buscar qué podíamos poner, qué retos podíamos dar. Yo que fui a las, a las reuniones con la, con la productora, y claro ellos buscaban nos dieron bastante libertad creativa en cuanto bueno haced un poco la, las mecánicas y tal el juego que se juegue más o menos a, lo, a la idea que nos habéis vendido ¿no? que, que habíamos vendido a la productora pero dentro de la historia dentro de la serie bueno pues podíamos hacer un poco lo que quisiéramos en lo que sí que nos advirtieron y, ¿Y, que y esto Sí, sí, sí. Eh, lo, que, lo que. Se me ha vuelto ahí. <risa> <risa> Estaba poniendo difícil, de realmente. No, estoy girando la. Qué interesante lo de que no nos podíamos apegar. O sea, nos teníamos que apegar, pero. Ojalá... Eh, Perdón, se me ha ido el, el santo, se ha <risa> ido total. Eh, nos teníamos que, que pegar a la serie y, y una de las cosas que nos decía la productora. no nos, Ya os digo que, que exigencias muy pocas. Lo que sí que nos hacían eran ciertas advertencias y. Sobre los, los que veían las series, los que ven las series históricas, okay. además de ser unos. Que ya funciona. ¿Qué funciona? Mm, ah, vale. Se puede ver. El Gracias. Vale, bueno, fijaos, este es el, el mapa, estos son vuestros los territorios, lo que os contaba antes, ¿no? de las, las políticas, cada territorio tiene sus, sus historias. ...y lo que os iba a contar precisamente lo que... Mira, esto son la pantalla de retos. Lo que nos advirtió realmente la productora era sobre la audiencia, ¿vale? Como la audiencia objetiva, nuestro público objetivo del juego era los que habían la serie. Los que ven la, esa serie, no todos obviamente, pero muchos son unos, yo diría, unos frikis de la historia. Y nos contaban alguna, alguna anécdota que tuvieron, por ejemplo, con Isabel. Luego han tenido varias con, con Carlos... Que, por ejemplo, había ciertas escenas en las que aparecían pues banderas, pendones y tal ahí... Y de repente, pues, al día siguiente o esa misma noche, les escribían a la productora y decían «Oigan, ustedes en la escena tal, cuando Isabel va no sé dónde, han metido una bandera que del condado de no sé dónde de Castilla, que hasta no sé cuántos años después no, no, sé, no, no aparece, por tanto, está poco rigor histórico». Bueno, les metían mucha caña. Entonces, eso fue… Bueno, sobre todo, la, la presión era para Eva, porque, claro, te metían la presión de decir «Vale, sí, os vais a pegar a la serie». Pero lo mismo, la historia con mayúscula, va a haber gente que va a estar ahí, va a cualquier cosa que os salgáis, cualquier cosa que no coincida en el año, que haya cualquier, cualquier desvío extraño, seguro seguro que seguro que os dan. Y os dan así, y dicen, esto está muy mal hecho, ¿no? Porque además eran, eran muy, muy hardcore, ¿no? En esto, muy ir a, a degüello, ¿no? A por, a por el error. Y, y esto fue uno de los retos. Eh, desde diseño, eh, yo me planteé el tema de, vale, vamos a jugar a esto... ...y tenemos que hacer sentir al jugador que es el emperador. ¿vale? No es lo mismo, no sé si habéis jugado, no sé, sois jugones, imagino, a cosas como el Civilization o cosas así, ¿no? ¿Verdad? Por aquí, que va un poco más de gestión, de gestión de recursos, de coger monedas, de invertir en ciudades. ¿Vale? El juego va por otro lado, va por el lado de, nosotros nos imaginábamos cómo debe sentirse un rey, un, un, un emperador, como fue Carlos V del siglo XVI, cómo influye en sus, en sus reinos. ¿Vale? Esta fue, digamos, el, el, el, la motivación principal sobre la que gira todo el diseño del juego. Entonces, cuando jugáis una misión vais a ver que constantemente el juego se os va a referir a vosotros como eh, pues eso, su alteza, su tal. Esto es una manera de introducir al jugador dentro de, de, de, la, de la ficción de, de que él es el emperador. De hecho, las políticas también son políticas globales y generales, es decir, no actuamos solo sobre un territorio y le da mucho más realismo, porque luego fuimos viendo en la serie, como no teníamos exactamente los, los diálogos, teníamos, bueno, las escaletas, nos daban bastante, una orientación bastante interesante, pero no, no sabíamos al final cómo iba a quedar la serie o qué tono iba a tener y... Mmm, y quedó bastante chulo, ¿no? Porque al final parecen como cartas en el juego, parece que te tienes un consejero que te va diciendo, señor... Eh, siempre viéndolo desde la óptica de Carlos, ¿vale? Desde tú como como emperador. Entonces, todos los sucesos, todo lo que vais a ver en el juego, tiene tiene tiene ese punto de vista desde el emperador. O sea, vais a recibir ese, ese todo ese feedback, todo todas estas cartas, todos estos retos, desde el punto de vista de cómo debía sentirse... A, nuestra, a nuestro entender, el emperador, ¿vale? Vais a ver que hay cosas, bueno, muy, muy sencillas de usted en la alianza con Francia, porque esto va a hacer que, bueno, mejor relación con, con los otros países, tal y cual, bueno. Pero es que había otros y hay otros retos más interesantes, como, bueno, ha habido una revuelta y hemos capturado a los líderes y ahora hay que ejecutarlos. O sea, hay ciertas... Tuvimos que hacerlo todo contexto, porque ya os digo, no, no teníamos eh, suficiente mano de obra, suficiente recurso como para, para poder hacer algo más, más interesante, más visual quizá. Y todo funciona a través de este sistema como de cartas, de ir intentando logros. Intentamos reflejar, pues, cómo debía sentirse, claro, un emperador en, en su soledad, en la soledad del poder, eh, recibiendo este tipo de, de, de noticias. El emperador realmente no bajaba nunca al barro, ¿no? a decir a capturar a nadie ni a gobernar ninguna ciudad, él gobernaba y decía yo necesito esto, yo necesito lo otro, vamos a mover tropas por aquí, vamos a hacer esto, no un poco desde, desde la cúpula. verdad Entonces, constantemente el juego te va, te va a recordar esa, esa parte de soledad del poder, de, de cómo, cómo, cómo puedes influir sobre tus territorios realmente sin, sin bajar al barro. ¿no? Y eso creo que, que, que con los textos de Eva... Lo, lo, lo, lo hicimos bastante bien, recibimos bastantes buenas críticas, sobre todo en este apartado histórico. Y... De hecho, la verdad es que fue un, un reto, mejor dicho, el tema de pasar al lenguaje de aquella época el que tú te imaginas claro que a, a la vez no solo tenía que estar apegado a la época, sino que también tenía que atraer a la gente de ahora. Entonces, bueno, yo llegaba a mi casa a veces hablando de su Majestad, porque es que era todo el día constantemente así. Y una de las cosas más gratificantes que hice con los guiones, curiosamente, fue el momento en el que me salí un poco de la, no me salí de la historia, pero eh, había como unos pequeños pedazos de información que se llamaban despachos y, y que ahí sí que, de alguna manera, donde podía reflejar. O sea, hubo algo de, de imaginación y de inventiva. Fue lo más creativo que hicimos, digamos. Sí, de, mira, ahí el, el sobre, eso que pone encima de políticas, esos son los despachos. Eso, por ejemplo, en diseño, la, la... claro, yo. Esto es muy fácil desde el diseño un poco proponer, ¿no? Porque yo propongo, yo escribo y digo, sí, sí, sí, aquí vamos a hacer. ¿No? Entonces a mí el texto me, me cuesta dos frases, un párrafo. Eh, luego hay que implementarlo, luego hay que realizarlo y eso lleva a su trabajo. Pero la idea de los despachos fue. Claro, teníamos los retos, los retos que. que eran perfectos para reflejar hechos históricos, nos venía muy bien. Era, Nos ataca Francia, pues inviertes estos puntos de poder y tal, bueno, pues eh, compras éxito, digamos. Eso era muy sencillo, este tipo de eventos. Concretos. Era algo muy concreto, muy fácil de decir, ah, vale, esto lo tenemos. Pero después eh, fuimos viendo que, que, claro, cuando jugabas de repente, te aparecían estos retos. Ah, pues es que Francia te está atacando. Joder, pero ¿y por qué? No? O sea, necesitábamos dar cierto trasfondo, a ¿Por qué hacías lo que estabas haciendo? ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué de repente eh, aparecen los comuneros? o ¿Por qué esta gente está cabreada y no sabíamos por qué? ¿no? Entonces, se nos ocurrió esto de los despachos, que es muy interesante y es lo que sí, dice Eva. Que no deja de estar muy documentado, porque eso es fundamental, documentado y apegado y contrastado a la, a, a la realidad histórica de la época, pero a la vez permitía crear un poco, porque los despachos me los inventaban, en cierto modo, eran como mensajes entre un personaje y Carlos, entre yo que sé, su tía, o María Hungría, mm. o quien fuera, a Carlos, pues contándole algo que en el juego, en los retos, no se podía reflejar. Y la verdad es que fue de las cosas más gratificantes que hice, porque permitía un poco aportar tu, tu creatividad dentro de, de la historia. Además, es muy interesante porque también, claro, queríamos reflejar que los despachos, obviamente, es algo muy íntimo, es correspondencia que iba directamente al emperador. entonces intentábamos buscar también eso ah, de, de más novela. claro más complicidad es como, bueno vamos a hablar de han envenenado al Papa y o sea, vamos a hacer cosas como que no quede tan oficial, vamos un poco como no sé, jugábamos con un con, más íntimo quizá algo ¿no? así, sí, sí y esto es de lo, de lo más interesante tuvimos bastantes, bastantes buenas críticas porque la verdad es que nos documentamos bastante bien y hay una cosa que también desde diseño es, eh, lo teníamos grabado que era mmm, cuestión de prioridades. Cuando nos enfrentamos a, a, a, al diseño, ya os digo, nuestra prioridad absoluta es el juego, ¿vale? Cualquier decisión que se tomara en el juego, en, el, en, el, en la producción, tenía que estar mmm, bien fundamentada en el juego. Es decir, esto es divertido, sí, vale. Pues vamos a ver cómo lo encajamos en la serie, en la historia, a ver cómo hacemos que esto funcione. Es decir. Ahí está el tema de, vale, sabemos la mecánica y, y ¿cuál es el motivo? Venga, pues fidelizar, vale, lo cuadramos. La prioridad absoluta era el juego, ¿vale? Es decir, siempre que sea divertido. Después teníamos otra muy interesante que <ríe> exactamente vino muy bien, vino muy bien a Eva. La segunda prioridad, una vez que teníamos solventado el juego, era ser fieles a la historia, ¿vale? De nuevo, con mayúscula, a la historia, antes que, que la serie. De hecho, la serie es nuestra, nuestra, última, nuestra última prioridad. Era, es decir, porque la serie, como, como ha dicho Eva, también inventaba muchas cosas, ¿no? Nos decían los, los productores de la serie que, obviamente, claro, pues la historia es la que es, eh, esto muere en no sé cuándo, este hizo tal, este hizo cual, no se puede cambiar, pero hay esos huecos en la historia en los que podían jugar, podían darle el drama, podían darle ahí un poco de, de, de chicha, de chismorreo, culebrón, romance, bueno, es un poco lo, lo de las series, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la parte que, que más tuvo que estudiar Eva, es decir, vamos a sacar todo lo que hace la serie, vamos a ver si es histórico, la verdad es que estaba muy bien documentada, la, la serie estaba muy bien, y, y vamos a ver si podemos juntarlo todo. ¿vale? Y entonces esa es la prioridad. Si vais a ver constantemente el juego, yo me acuerdo, claro, yo soy diseñador puramente de, de mecánica, yo la narrativa y tal... Eh, bueno, se me escapa un poquito, y a mí lo que me interesa es que sea divertido, que os lo paséis bien cuando jugáis aquello, que aquello os enteréis de qué estáis haciendo, por qué lo estáis haciendo, ¿vale?, un diseñador más de, de, de mecánica. Y entonces era muy divertido porque yo lo proponía retos, decir, vamos a ver, estamos aquí, aquí necesitamos algún tipo de evento, pues, ¿y por qué no nos inventamos unos piratas en el Mediterráneo? no sé claro, yo ponía sobre la mesa ideas o cosas locas, y, que Eva se encargaba de decir, esto no es de verdad, o esto no fue así, o esto, esto hay que… adaptar, o… La verdad es que ha sido un trabajo de equilibrio muy fuerte entre eso personas que a lo mejor lo que pretendían era primar, la, el juego en el sentido de que había veces que había que adaptar las cosas y, y yo que trataba de tirar un poco a mi campo y el equilibrio entre que fuera, tenía, fuera verosímil y, y a la vez fuera divertido era algo complicado. Y hay, en algunos momentos sí que hubo que adaptar, evidentemente en algunas cosas pues hay que salirse un poco y bueno, hay que ceder, pero... Sí, hombre, hubo más. algunas cosas que nos inventamos, eso sí es cierto. Bueno, nos inventamos que, no, ¿cómo, no, no, no. ¿cómo lo llamamos? Había hechos históricos y había hechos históricamente plausibles, ¿no? Que era, bueno, esto podría haber pasado, no sabemos cómo, pero, pero podría haber pasado. Ahí la verdad es que Eva nos vino fantástico, porque claro, yo hubiera hecho ahí, pues, yo qué sé, piratas en el Mediterráneo, no sé qué, y el Papa hace, bueno, pues, yo qué sé, lo... lo primar el juego, ¿no? Algo divertido, que pasaran cosas y tal. Pero bueno, la, la verdad es que luego fuimos rebuscando en la historia y, y una de las cosas que nos, nos felicitó bastante la productora fue... No sé, sois, sois fans de, de Star Wars, ¿sabéis esto del universo expandido? Bueno, pues intentamos hacer un poco lo mío, soy un fricazo de esto. Entonces, el, me, me interesaba mucho la idea de cómo el videojuego podía aportar o podía rellenar esos huecos que la serie no, no, no llegaba a rellenar. Por ejemplo, los... En la serie sí que salen la la, ¿cómo es? la guerra de los comuneros, los comuneros las... pero no sale la parte de Aragón, por ejemplo, que esa la habían obviado por completo claro. porque supongo que no les daría tiempo, y nosotros sí que la incluimos en el juego. Y claro, y, y batallas, y más, más guerras, y bueno, eso sí que nosotros nos, nos daba mucha cancha para meter, porque bueno, al final era meter historias, meter eventos, y cuantos más retos, más eventos, nos venía nos venía fantástico. Entonces, sí que conseguimos ampliar ese, ese universo expandido. De hecho, por eso la historia primaba sobre todo sobre la, sobre la serie. Y, y fue bastante interesante, les gustó bastante esa idea a los, a los de la productora. Y esto que estáis viendo aquí todo el rato son los aliados que es, es la parte, digamos, de monetizar. El juego es gratuito, se puede descargar gratuito en, la, en todas las plataformas, y esta es nuestra, nuestra forma de monetizar, ¿vale?, el juego, de, de, de decir, obviamente vamos a tener que sacar dinero, ¿no? Y mmm, la idea, ya os digo, como, como veis un desarrollo tan corto necesitábamos ideas muy, muy, muy rápidas de implementar. Y esta fue una de, de, de, de cómo... ...además de, de esto que habíamos pensado los retos, cómo pegarnos a la serie... ...que es básicamente vender aliados. Estos aliados lo que hacen en el juego es, mientras, mientras estás ahí gobernando, abriendo políticas... ...bueno, pues te ayudan en ciertos territorios, actúan de manera positiva. ¿no? Y aquí hay una, una de las cosas curiosas. Eh, además de la, de la escaleta con, de la serie, tuvimos acceso a, a fotografías de los actores. Vale, creo que lo he puesto en la siguiente. Fijaos, esta es una de las curiosidades... Eh, vais a ver que los aliados, en la lista de aliados, eh, lo, los personajes no se parecen, vale, precisamente porque la productora eh, nos dijo no se pueden utilizar los retratos de los actores, es decir, éramos un juego oficial un poco relativo porque teníamos bastantes cortapisas porque yo creo que, que sí. siendo un poco sinceros, el juego me imagino me imagino que... ...que, que se, lo, se les ocurrió muy última hora y todo esto no estaba firmado en los contratos, etcétera... ¿no? ...y entonces no pudimos usar, fijaos, este es el, el, el, el de la izquierda, es el, el, el real, el actor real... como, como lo, lo reflejamos y a la derecha tenéis el, el aliado cómo ha quedado después en el juego... ...porque no podíamos utilizar los retratos, entonces bueno, lo que hicimos fue con esa fotografía... ...teníamos pues casi todos, sesenta y pico personajes, bueno es que hay muchísimos personajes en la serie... Y lo que, lo que hicimos fue decir, vale, no tenemos las caras, pongámosles que se vea bien el traje, ¿no? porque la serie es una de las cosas que hacía muy bien. La reflexión yo creo un poco es ahí lo que a mí se me ocurrió es que en el fondo la televisión lo que buscaba era tener algo que, que hay que tener hoy en día, que es un videojuego de la serie, pero en el fondo ni sabía muy bien lo que quería, ni cómo, ni, ni lo que significaba, ni, ni, la, ni la repercusión que podía tener entonces ahí por un, por, uno, por un lado nos venía muy bien porque nos daba mucha más libertad de acción pero por mm. otra había cosas como esta o la banda sonora que también tuvimos nuestros líos que nos, nos dificultaban en vez de... De hecho la banda sonora, fijaos, otra de las cosas que, que, bueno, que, que pedimos a la productora nosotros lo pedíamos todo, obviamente somos un juego de una serie, queríamos material de la serie, material material real, no solo el guión que nosotros interpretábamos y tal, sino pues este tipo de cosas y, y la verdad es que ...en general casi todo, a excepción del logo... ...que sí que es el oficial... ...la verdad es que no tuvimos prácticamente ningún material... ...que pudiéramos utilizar, la banda sonora... ...tuvimos un problema, tuvimos que, que prácticamente improvisarla... ...en una semana, la teníamos pues... ...apalabrada, la, la teníamos... ...habíamos hablado hasta con el compositor... De, de, la, ...de la banda sonora real, del Carlos Rey Emperador... ...y estaban de acuerdo y tal, lo que pasa es que por ahí... ...está cierta... ...cierta sociedad general de autores... ...que puso el cazo y dijo... ¿Cómo que vais a utilizar música en cómo? Vale. Entonces, claro, apareció por ahí, nos enviaron ciertos correos en plan, bueno, el, hay un, el impuesto revolucionario asciende a tanto, ¿no? más o menos. Bueno, había una cuota, y una cuota pues, un poco absurda en, en cuanto a dinero, que, que era totalmente ilógica e irreal. Entonces, tuvimos que, que, que desechar esa idea de, de utilizar la banda sonora real y la verdad es que nos tenemos que inventar otra en, en una semana. Eh, hablamos con, con diferentes autores y al final como cuatro, cinco, conseguimos sacar cuatro o cinco sintonías. Me interesaba sobre todo la, la, de, la del menú de inicio que es la, la intro que tiene la, la cabecera de la serie. Era así muy épica parecía como Excalibur y cosas así muy... Oh, hay coros y no sé qué entonces digo, esta tiene que ser muy muy muy parecida. Lo que pasa es que Hombre, lo vais a ver y os va a dar un poco igual, pero a lo mejor el espectador de la serie sí que dice uy, pues esta, esto no es la música de la serie, esto queda un poco extraño, esto tal. Bueno, hicimos un poco lo que pudimos, ¿no? lo, lo, que, lo, que, lo que vengo a hablar. Y mmm, creo que eso es un poco el, el, panorama, el panorama general del, del Carlos Rey Emperador, cómo nos enfrentamos a todo un desarrollo de una serie con estos problemas que os digo de, bueno, somos un juego oficial sí, pero de una manera bastante relativa. Y al final, bueno, pues hay que tirar de creatividad, hay que tirar de, de, de trabajo en equipo y de, de, de ideas rápidas y sencillas de implementar. Y bueno, pues eh, al final nos, nos, fue, nos fue bien, conseguimos hacer el juego en tres meses, por lo menos hacer el, el, eran? los primeros ocho capítulos algo así, porque... Sí, Claro, crear contenido era muy caro, muy caro, no solo en, en dinero, obviamente, sino caro en tiempo, ¿vale? Es, en, en videojuegos es de las cosas, si no la que más, es, es el incluir contenido, por eso hoy en día los videojuegos duran ocho horas, cuatro horas, porque es, es muy caro crear contenido. Y además, conforme fue avanzando un poco el desarrollo del juego, es verdad que… ...vas pillando un poco la dinámica de trabajo, ya sabes por dónde tirar... ...y nos emocionamos, entonces de, en, las primeras, en los primeros episodios tenemos muy poquitos retos... ...en los siguientes empezamos ya Recibimos muy buenas críticas sobre eso de los retos, entonces decidimos... ...que en, que en las siguientes actualizaciones que llegó hasta... hasta ...bueno, creo que han llegado hasta, hasta la semana pasada, creo que se lanzó una actualización y tal... ...pero bueno, nuestro trabajo más o menos acabó como en diciembre, en el Carlos... Y, y claro, nosotros eh, lo que le gustaba a la gente pues nos, lo intentamos potenciar. Tuvimos después de octubre, pues fijaos, un par de meses para recoger un poco de opiniones de, de, de los jugadores, a ver qué les gustaba más, qué les gustaba menos y potenciarlo. La labor de documentación, además, empezó de una forma muy precaria con lo básico. Porque, bueno, por supuesto, biblioteca, autores, los autores conocidos, historiadores y de ahí luego ya vas ampliando. Sabes que a la gente, por ejemplo, le gusta el tema de meter curiosidades y demás, entonces por ahí había que tener mucho cuidado y también había que ir mirando bien de dónde podíamos sacar lo que autores eran fiables, que no y demás. Pero una vez que tienes tu estructura, tu fuente ya, tus fuentes ya ahí bien… <coughs> Luego era mucho más fácil de desarrollar, entonces se fue ampliando muchísimo. El, mm -hmm. el tema de los retos fue fue interesante y además eso, dio mucho mucho más juego del que pensábamos en un momento. En el sí, momento ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la, la panorámica de, del desarrollo de un juego. Es un juego más, ya os digo, humilde, tres mesecitos de, de desarrollo real y, y un par de, de ampliado, pero pero bueno. Esto es nuestra experiencia con, con una serie de televisión. Lo bueno es precisamente, claro, tenías el apoyo de, de, de un producto de renombre, digamos, a nivel nacional. Entonces, bueno, es algo que no nos habíamos enfrentado nunca. Sí que es verdad que, por ejemplo, Televisión Española se enteró como, ¿cuánto? Un par de semanas antes de que tenían un juego por ahí, que iban a lanzar un juego de la serie. Sí. Porque, bueno, la verdad es que eh, ahí con, con la experiencia con la 1, bueno, son gente burocracia y cosas así que, que nos retrasó bastante. Pero bueno. Se nos han quedado los, los, las curiosidades que nosotros habíamos llamado, ¿sabías que…? Se nos han quedado sin poder meterlas, eh, yo que sé, queríamos haber vinculado a través de, la, de, de los medios y demás también, pues en el Twitter y demás, haber quedado algún tipo de retos a, a los jugadores, yo que sé, muchas cosas se nos han quedado en el tintero, pero haber relacionado obras de la época a lo mejor y haber lanzado pequeños retos a jugadores, cosas de esas, pues, no ha podido ser, pero bueno, las cosas del tiempo así que sí cuando si tenéis alguna pregunta si queráis la, la respondemos ahora pues gracias a ambos y sí como apunto. y como apuntado mar pues si os parece abrimos turno de palabra para cualquier intervención sí sí, sí los aliados los aliados. Sí sí las sí. ¿Son para vosotros o son para Eso había un porcentaje. Eso se negoció un porcentaje y un porcentaje grande se quedaba la productora y otro pico se quedaba, se quedaba la, la desarrolladora, se quedaba Padawan. Me imagino que principalmente el motivo está en que Siguiera la, la Padawan, Siguiera implicada en el juego, corrigiendo errores, etcétera. Porque, obviamente, si tú a ti te pagan, pagas presentas el producto y te desentiendes. Entonces, bueno, me imagino que era una forma de, de tenernos un poco atados y seguir lanzando este tipo de actualizaciones. Bueno, comprometernos, básicamente. Pero sí, sí, era había un porcentaje. Sí. Sí. ...esto todos nosotros... ...obviamente el, el, cualquier decisión de este tipo... ...sí que es verdad que se la enviábamos... Eh, ...funcionaba mucho por correo... ...porque la productora está en Barcelona... ...son, son catalanes los... los todo, todo, toda, ...toda la producción... ...y bueno, funcionaba mucho por Skype o por, por correo... ...y cualquier decisión de este tipo... ...bueno, mmm, la consensuábamos con el equipo... ...con el productor y tal de Padawan... ...y luego decíamos... ...oye, hemos pensado esto de esta manera... ...ya os digo que en general... ...nos dejaron bastante cancha... ...porque... ...ellos no tienen ningún tipo de experiencia con videojuegos... ...entonces es como ponerte en manos del doctor... ...es doctor que me pasa pues... Eh, ...lo que usted me diga estará bien... no ...más o menos funcionaba así. ¿Se puede ganar el juego... Directamente con la versión básica? Sí, sistema? sí, sí, sí, sí... ...los aliados son simplemente apoyo. ¿Llegas a una misión ...eso es. No, no, no, los, los aliados simplemente estaban... ...nos interesaba, claro... El, ...tienes un problema en móviles bastante interesante, que es eh, a móviles juega todo el mundo. Juegan los, los novatos, juegan los expertos, juega, juega todo el mundo. Entonces, necesitas hacer juegos muy adaptados, sobre todo este tipo de juegos que vas un poco a una audiencia muy general y, sobre todo, este no era un juego para, para personas expertas, para hardcore, ¿no? que le llamamos, sino que iba más, eh, bueno, pues un eh, público más casual, este tipo de, de tema Entonces, eh, sí que intentamos hacer el juego un poco poco difícil, según avanzabas, al principio es muy sencillito, vas viendo porque la mecánica hay que pillarla al principio, pero bueno, el juego se puede pasar sin comprar aliados. Los aliados es un apoyo, es decir, si ves que te va mal para conseguir más puntos, para conseguir, yo que sé, completar ciertas misiones con tres estrellas, bueno, pues este tipo a lo mejor es un apoyo. Eh, no se compra ningún, todo el contenido del juego está adentro, está se puede desbloquear, eso sí, te tienes que ir pasando las misiones. Si tú te las pasas, se va desbloqueando capítulo a capítulo y tal, y ya está. Pero no, no, no, o sea, se puede pasar el juego tranquilamente sin comprar nada. El inicio, el inicio era la serie y, hombre, lo fundamental, la base siempre tiene que ser la serie porque al final es un juego al servicio de, digamos, o en cierto modo vinculado. En este caso contábamos con la ventaja de que, precisamente eso, como no sabían muy bien qué querían, eh, teníamos mucha libertad para hacer. Entonces, eh, mmm, se apegó mucho a la historia y sacamos mucho de la historia, pero siempre estuvo como un poco pensado para que la gente de la serie estuviera también interesada en ello, o sea que no... los contenidos de la serie? ¿Cómo la serie influye en Sí, sobre todo cuando, mira, cuando nos planteamos cómo dividir el, claro, el contenido, porque teníamos eso, la mecánica, claro, cómo, cómo hacemos... Todo lo que sucede, claro, son 40 años de reinado, entonces no puedes meterlo todo en una sola partida, en tal... Eh, ahí y lo que hicimos fue dividir, primero, la serie en capítulos, precisamente eh, por, primero, porque nos venía fantástico para, para el juego, para dividirlo escalonado, y segundo, precisamente, por esto del contenido, para poder ir ampliando, para no pillarnos los dedos. Es decir, vamos a empezar a trabajar en el contenido del principio del reinado, para poder lanzar enseguida una versión, tenerla arriba, y luego ya vamos actualizando. ¿vale? Entonces, la serie sirvió para eso. Cogimos y son, vais a ver que hay cuatro periodos. Hemos dividido la serie cada cuatro, sí, sí, eran, sí eran cinco, era... cuatro, cuatro y cuatro, no, sí. así, eran 17 capítulos sí. y tal. Y entonces, bueno, eso, eso fue lo primero, la serie como referencia para dividir. Y luego, en cada periodo, eh, la misma serie te va dando tramas. Tiene, tiene, tiene una serie de tramas muy, muy, muy muy claras y muy establecidas. Entonces tienes, sí. eh, tienes la corona de Castilla, tienes Francia, tienes el Papa... Y luego tienen los turcos, sí, bueno, los turcos hay un poco como de... son, son tramas muy claras que tienen en la serie y que a nosotros nos vino, a mí desde luego para diseño me viene fantástico, porque yo digo, vale, desde producción nos dijeron, cada periodo tiene que tener cinco o seis misiones, el número tenía que, ser, tenía que ser bastante alto. Entonces, claro, a cada misión se nos ocurrió darle realmente un leitmotiv, un, un motivo, decir, vale, Estamos en un mismo periodo, pero no podemos meter la guerra con Francia, con la corona de Castilla, todos los hechos, había demasiado. Entonces, decidimos hacer, vale, vamos a dividir ese periodo como en seis misiones. Y en esta primera misión va a ir todos los retos, todo, todo va a girar en torno a la guerra con Francia. En la siguiente misión va a girar todo en torno a la guerra con los comuneros. Vale, Eso nos sirvió fantástico la serie, eso sí. Luego, obviamente, ya os digo que como no teníamos guión así, nos teníamos que improvisar lo que, lo que, lo que decía la, la serie. Claro. Claro. Sí. porque las convenciones de los que se generan en la serie pueden adoptar por nosotros. sí, sí. El guión está muy implicado en ese sentido, sí, sí, o sea, desde el punto de vista del guión, eh, la chicha del juego, aunque nosotros presentemos una historia de ciencia ficción con toques de terror, distópico, al final lo que, lo que queríamos hablar es de, es de personas, ¿vale? En, en ese sentido, pues, eh, no sé, tiramos de, de referencias como The Walking Dead, por ejemplo, o El Amarcer de los Muertos, es decir, estas pelis que, eh, estas series que parece que te van a hablar de una cosa, pero en realidad de forma, de forma oculta te están hablando de otra, ¿no? Al final de relación entre personajes, de... de, de pues ese tono dramático ¿no? del, del interior de, de cada personaje. Desde el punto de vista de guión, eso, eso era, era muy, muy importante. ¿no? Y el propio personaje, de hecho, Michael, este personaje que está fragmentado, este personaje que no acaba de entender quién es, eh, debe realizar determinadas acciones para seguir eh, jugando o para que el juego avance, que realmente, desde el punto de vista ético-moral, no son del todo plausibles, ¿vale? pero que desde ese punto de vista nos ha ayudado muchísimo a definir esa indefinición del personaje ¿no? y ese, esa, esa evolución. Eh, ...psicológica del personaje desde el principio del juego en el que no sabemos nada... ...hasta el final del juego en el que lo sabemos todo... ...y hay cosas que realmente no nos gustaría haber sabido ¿no? de, de este personaje... Eh, pues bueno, ha habido, ha habido muchos comentarios a ese respecto. Quizá el, el más indicado para hablar de esto sea Martín, el, el, el grafista. De hecho, eh, alguna vez he presenciado una alguna charla suya que hablaba precisamente del diseño de, de, de personajes de Synchronicity, que la verdad es que era muy, muy interesante. Pero bueno, que nos han llegado referencias, eh, incluso ha habido medios que han hablado de influencia del barroco español en la representación de los personajes. ¿no? Y si te pones a pensarlo, pues quizás sí tienen ciertas referencias incluso al greco, ¿no? En esas, es, esas, esos personajes así como sin materia, ¿no? como muy alargados, pálidos, eh, en ese sentido las influencias han, han, han sido muchas, eh, las que he citado aquí, las que citas tú y las que se nos han quedado en el tintero. luego, ¿qué hubiese pedido, digamos, si pudiese inventar una progresión española para que no quede ser algo para que no quede aceptar esa problemática de cómo ocurre que estos juegos tan interesantes se tienen que publicar en ese espacio? Pues el contacto con Daedalic surgió eh, a raíz de nuestra campaña de Kickstarter. ¿Vale? Eh, TED Synchronicity se medio financió con una campaña de Kickstarter, aparte de, bueno, de, de una ayuda pública y, y otros, eh, otras vías de, de financiación. Y... La verdad es que este Kickstarter, aparte de que fue exitoso, al final acabó bien. Eh, nos ayudó muchísimo a darle visibilidad al proyecto. Muchísimo. La verdad es que fue la mejor plataforma publicitaria que hemos tenido. Y a través de esa, de esa plataforma de Kickstarter recibimos, eh, digamos, eh, contacto de diversos publishers. ¿no? Eh, que yo recuerde, que yo recuerde todos de fuera. ¿vale? El más potente, el que más nos convencía por su experiencia en la edición de Aventuras Gráficas es, por supuesto, Daedalic, que probablemente es el publisher más potente en ese sentido en, en Europa, entonces eh, ahí se estableció el contacto y, y la verdad es que no lo dudamos, ¿no? firmamos con ellos. En cuanto a un publisher español, pues es que ahora mismo yo creo que la necesidad es una necesidad global, quiero decir, eh, no podemos hablar de un mercado local en, en, de videojuegos en España, ¿vale? entonces cualquier publisher que quiera triunfar, eh, que tenga sede en España, tiene que mirar a, a todo el mundo, ¿no? tiene que mirar a las plataformas digitales, tiene que mirar eh, a la distribución física en todos los, los países eh, en los que pueda en ese sentido yo creo que si un publisher español quiere, quiere triunfar tiene que tomar nota de los publishers foráneos que están triunfando, ¿no? y, y es, es en ese sentido global, ¿no? en el sentido de no centrarte en un mercado o varios mercados locales, sino tener como mercado a todo el mundo Pues hay alguna pregunta, intervención más Sí, adelante En mi caso, me parece más interesante la crítica al jugador, en mi caso, porque al final es un producto para jugadores. ¿no? Eh, por supuesto, la crítica profesional, digamos, la crítica de medios, eh, pues quizá te muestra cosas que no ves o, o que no ven eh, jugadores o otros, otros ambientes. ¿no? Pero o sea, al final tú haces un videojuego no para la crítica, sino para que lo juegue el jugador. En ese sentido, el feedback del jugador para nosotros es absolutamente prioritario. del medio es publicidad puro y duro, no le deis más vueltas es pura publicidad, publicidad no quiere decir que vayas y pagues y lleves en Valentín, lo no típico, sino que es publicidad porque te va a dar presencia en la red y en ciertos círculos ¿vale? es decir vas a ver 3D juegos vas a ver Batman, eso no lo ve el público casual, digamos no lo va a ver, por ejemplo los que veían la serie Carlos Reimperador la crítica es que le da igual totalmente, lo que diga en estos medios es publicidad, pero para un grupo muy, muy claro, muy, quizá muy hardcore, muy interesado en el videojuego eh, por eso es, es importante realmente la crítica del usuario, nosotros, eh, sobre todo en Google Play que es tan inmediato, ya seguro que todos lo sabéis eh, tienes, eh, tienes a los usuarios que te, que te exigen, a nosotros nos exigieron por ejemplo un modo libre, teníamos el modo historia este, de las misiones y luego una cantidad, pero de comentarios diciendo, no, no, que ahora yo quiero jugar aquí a ver qué pasa y esto, vamos, que yo no quiero historia, a mí dame para jugar esto libre y lo que sea. Y bueno, de hecho, es una de las últimas actualizaciones, hemos tenido que hacer eso. Y te lo está pidiendo el usuario. Y es que el usuario de móvil, sobre todo, es un usuario que se ha convertido en bastante exigente, digamos. Es decir, ya no le vas a colar una cosita mal hecha y no, no. Le vas a colar esto y te van a decir, vale, está, esto está bien, pero yo quiero además esto y quiero esto. Otros pedían online y otros pedían no sé qué. O sea, eh, nos interesa mucho ese público porque al final es el que invierte dinero, es el que se va a gastar el dinero. Entonces, al fin, son tus clientes, tienes que hacer caso, el cliente siempre tiene la razón, pues en videojuegos es exactamente igual. Eso es tu producto, tu producto lo, lo cuidas cuidando a tu, a, tu, a tu personal, a tu clientela. Además que parece que con cifras en la mano está más que demostrado que la tendencia es que... Eh... Las críticas profesionales digamos, o, de, o de medios eh, especializados cada vez son menos importantes a la hora de valorar las ventas de un, de un videojuego y parece que la tendencia es que La Madre del Cordero ahora mismo está pues en, pues eso, en boca a boca, redes sociales, todo lo que rodea al videojuego más que la propia crítica especial. La diferencia es que tu opinión llega a unas cuantas de miles o cientos o lo que sea de más personas que la que el cliente que llega a Google Play. Sin embargo, seguramente tú como analista no seas mi, mi cliente, digamos. Jugarás al juego, lo probarás, dirás, me parece esto, me parece lo otro. Bueno, obviamente, pero tienes tu perfil de analista y luego tienes tu perfil de jugador, que tú en tu casa juegas a lo que quieras y ahí sí eres, eh, eres importante, pero claro... No, no, no focalizamos en un solo cliente, es decir, la clientela, es, es, los clientes en general. Valoramos no solo una opinión, valoramos un conjunto. Por eso la, la crítica especializada, ¿por qué? Pues porque es, es poner en, en la red un contenido y ponerte a ti. Es, eso es, es como poner un anuncio en la televisión. Por eso digo que, que es más publicidad para nosotros como estudio que otra cosa, porque bueno, es, es un análisis no deja de ser una opinión de una persona. En Google Play tenemos 500 opiniones, 2.000, los que sean. Entonces, bueno, esa es, esa es la, la diferenciación sí, que, que apoyo. Sí, sí, no me cabe duda. No, sí, sí, me parece interesante esa puntualización, sí. porque sí es verdad que cuando antes sí que estaba muy claro el límite entre prensa especializada y jugador, digamos, ahora cada vez está, es, es más nebuloso, ¿no? es, esa frontera. Eh, y existen eh, blogs, digamos, ¿no? De críticos no especializados entre comillas, siempre poniendo entre comillas, que tienen más audiencia y tienen más influencia que, que digamos, revistas editadas en, en papel. ¿no? Pero sí, sí me parece interesante desde ese punto de vista, esa Yo creo que toda visibilización visibilidad que de tu producto sea el medio que sea eh, nos, nos conviene ¿no? a los desarrolladores, de hecho hay youtubers que tienen audiencias realmente millonarias y que una buena crítica de un youtuber, de un YouTuber concreto puede hacer que tus ventas se disparen por 10 o por 100 ¿no? o sea, en ese sentido creo que es un medio más para dar a conocer tu juego peligroso entre comillas por el hecho de que si le caes mal al youtuber o lo que no le gusta tu juego te puede hundir en la miseria, ¿no? pero en todo caso un medio más que, que, que yo creo que es muy útil y muy práctico a la hora de pues eso, yo estoy con que hablen de ti aunque sea mal ya os digo, esto es, es un negocio y necesitas publicidad, o sea, que un youtuber ponga tu, tu, tu juego a una audiencia millonaria es que yo te puedo decir que te puede dar hasta igual que diga que es una basura eso es más publicidad de la que seguramente puedas invertir en tu juego y vas a tener, porque hay un público que aunque sea solo por curiosidad y ver lo malo que es tu juego, se lo baja y a lo mejor ahí pescas algo y, y, y a lo mejor no le parece tan mal al, al que se lo ha bajado así de, de rebote. Quiero decir, no olvidemos que eso es pura publicidad. Todo lo todo, de toda visibilidad es buena. Eh, las polémicas, las polémicas son, bueno, iba a decir un taco, es magníficas. O sea, eh, habéis visto el último de Blizzard, que la pose de espaldas de no sé qué. Eso es publicidad, pero pura y dura. ¿Por qué? Porque hay que nos ha... Una polémica que quién la ha sacado, la misma Blizzard, diciendo que lo hemos tenido que cambiar porque hemos recibido... No, no, usted está haciendo publicidad, está haciendo polémica. Eso es publicidad pura y dura. En, en, en Mi opinión, esto es mi opinión, obviamente. <risa> la verdad es que no nos parece tan, tan grave. Es que quizá en, en otros productos sí, pero en un producto como Dead Synchronicity que es un producto narrativo, que digamos que es más... no es un producto global, digamos, es más nicho, entre comillas. ¿no? Eh, habitualmente, habitualmente, quien ve un gameplay completo es porque quiere encontrar pistas para seguir avanzando. ¿no? Eh, en ese sentido nos viene bien, ¿vale? porque, bueno, eh, es, vis es visibilidad. El juego Tú buscas Dead Synchronicity en YouTube y si te aparecen 40 vídeos, pues te viene fantástico, te parecen 100. Pues, todavía. Quizá en otros productos sí que ha podido hacer daño, ¿no? Esa tendencia a grabar una partida completa y a ir mostrando cosas que igual el jugador debería descubrir, ¿no? Jugando. Es como que te rompe un poco la experiencia de juego, pero en nuestro caso concreto la verdad es que no se ha dado. Yo creo que el truco está en que tu juego no sea irrelevante. Sin más, entonces, que salgan vídeos, yo, yo creo que siempre es bueno. Ya os digo, porque es una audiencia también muy, muy clara, es decir, ya os digo, YouTube a los youtubers ...los ve cierto grupo de la sociedad... ...es decir, volvemos a lo mismo... ...nos estamos centrando a lo mejor en un tipo de jugador... ...muy hardcore, muy como nosotros... ¿no? ...que jugamos a videojuegos todos los días... así, ...y nos, nos damos cuenta que eso es una gota en el océano... ...es como lo llamaban el océano azul este... ...donde hay que pescar... ¿no? ...que claro, hay un mundo fuera de internet... ...fuera de YouTube... ...y es este mundo de, de los móviles y tal... ...que hay millones más de personas que ven ese juego... ...y que YouTube es una parte, una parte importante... ...para ciertos juegos quizá, pero solo una parte, o la crítica, la crítica solo es una parte, ¿vale? La, la, la, eh, ponemos la lupa en eso, pero en realidad el mundo del juego hoy en día es brutal, brutal. Pues esto nos pone en la pista del placer de ver a otro jugar en vez de a nosotros mismos. Hay a gente que le encanta, en si YouTube eso... Las siguientes jornadas las sabemos de eso, si os parece, de ver a los demás jugar, qué placer se siempre da, viendo a otro jugar en vez de nosotros mismos, después del de lo que hablamos ayer durante horas y horas de que el jugador por fin era el narrador de su propia historia en fin, no sé esto es un despropósito <risa> eh, no sé si tenéis alguna puntualización más una cosilla más Tiempo, sino por el propio disfrute, entiendo. No es lo mismo, si lo podemos preguntar a él, cuando vemos eh, la ventana indiscreta por placer que cuando te lo tiene más Mar marcos. <risa> <risa> De todas formas, eso también pasa, por ejemplo, en móviles. Eh, tú, cuando en cuanto das a, por ejemplo, Google Play a obtener, tú ya puedes votar un juego. ¿Es eso justo? Es decir, tú abres el juego, juego cinco minutos. Y mi trabajo de tres meses lo vas a valorar tú, que has jugado dos minutos. No te ha gustado. Esto es una basura. Y ahí hay, hay, podéis verlo. Hay una estrella. Esto no es esto, una basura. Y peores. Sí, sí Eso es algo, pero que es así? Y entonces tienes analistas que lo mismo. Habrá analistas que se le ocurren un huevo y se tiren horas y lo exploten y tal. Y habrá otros que cojan y tal. Pero bueno, me imagino que es así un poco como está el tema de la industria. De hecho, mucha gente nos puntuó. Primero, o sea, su puntuación era mala porque querían en modo libre Sí, te de chantajean verdad, es en Google Play te chantajean de, <risas> es un criterio de puntuación y... chantajean diciendo que pues queremos <risas> esto y hasta que no hagas esto, bueno, te pongo cinco estrellas una, hasta y bueno, bueno pero bueno es, es así, el cliente siempre tiene la razón eso es así Muy bien, pues, eh, pues muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros esta mañana, nuestro tiempo eh, gracias por todo lo que hemos aprendido con vosotros en, esta, en este día y medio espero que que sois realmente los jugadores de esta historia, eh, os haya llegado y habéis aprendido también de las experiencias de nuestros compañeros en el video. Muchas gracias por venir, muchas gracias por interesaros por estas jornadas. Eh, por supuesto, me tenéis a vuestra disposición para cualquier comunicación con alguno de los ponentes eh, que queráis eh, comunicar, en ello solamente tenemos su contacto, con lo cual seguro que están encantados de recibir alguna, eh, algún feedback. Eh, si que muy nada más daros las gracias y deciros una pequeña anotación eh, administrativa eh, eh, tenéis que entregarnos una memoria la memoria nos gustaría recibirla durante la semana que viene con el fin de que tengamos todos los créditos lo antes posible sabéis que tenéis la confesión para los aquellos que la hayan solicitado de un crédito eh, FTS. Eh, dicho esto propuesto el, el, el, el periodo de tiempo, eh, quiero dar las gracias especialmente a mi compañero, a José Andrés, porque ha estado aquí organizando con nosotros. Eh, yo básicamente he prestado el espacio, el trabajo prácticamente eh, lo ha resuelto él y a Ars no y la asociación que representa, y por supuesto a la publicación. Te doy la palabra para que me con esto. Pues gracias, Mar. Gracias a todos por venir, a todos los, los participantes. Y bueno, vamos a dar por cerradas estas jornadas. Estoy recordando lo que habló ayer Alfonso Cuadrado, de cómo la academia ve al videojuego. Que sirvan estas jornadas, al menos este acercamiento al medio, para que, no, no como experiencia aislada, invitamos a la facultad que se repitan más jornadas en esta línea, más acercamientos al videojuego. Y creo que podemos dar por concluidas las jornadas. Gracias a todos.